Y hola amigos, bueno hoy vamos a iniciar otro gameplay de, de Keep Talking and Nobody Explodes. Estoy aquí ahora con mi mamá Y bueno vamos a iniciar este gameplay Ella va a ser otra vez el segundo jugador Y vamos con un nivel más difícil que todos los que has jugado Vamos a iniciar con ¿en el que me quedé Con mi hermana Veamos qué tal Practiqué un rato con mamá en el primer nivel. O sea, no sabe casi nada de los demás módulos, pero... Pues vamos a rifárnosla. A ver mm -hmm. qué sale. Seis cables. Ok. Seis cables. Tengo dos rojos, un amarillo, un azul. Ok, si no hay cable de color amarillo... Sí, uno... Un... De lo contrario, si hay exactamente un cable amarillo y hay más de un cable blanco... ¿por no hay cables no? blancos. De lo contrario, si no hay cables rojos... Corta. Sí, cables rojos. De lo contrario, corta el cuarto cable. Cuarto cable. Listo. Figuritas. Una okay. estrella. Una estrella. Pero sin relleno. El puro contorno de la estrella. Okay. La Q derecha, ¿La derecha. Una C invertida con un en el centro. Sí. Y una... Eh, la E con diéresis. La E invertida con diéresis. Okay. Orden. Eh, con diéresis, sí C con punto. Ah, uh -huh. oh, no, espera, no, no, no. la, la Q. Sí. La C con punto y la estrella. Ah, perdimos. Ah, so un Nintendo. Ok, el de memoria. memoria okay. ok. Me aparece un 2. Un 2. Oh, oh, si el número. Ok, si en la pantalla sale el número 2, pulsa el botón en segunda posición ok, es un 4 lo tengo aquí para sin cortar la pantalla sale Apa en luego aparece un 2 otra vez ok, igual, pulsa el botón en segunda posición ok este... luego me sale un 3 ok, sin la pantalla, eh, pulsa el botón en tercera posición ajá 3. pulsa el botón en tercera posición no. Sí, si en la pantalla sale el número 3, pulsa el Pero, en, pero en otra, se reinicia otra vez. Paso 1, me aparece un 4. Uh, pulsa el botón en la cuarta posición. Ok, es un 3. Paso 2, me sale un 4. Pulsa el botón en cuarta posición. Ok, me sale un, el siguiente paso, me sale un 2. Pulsa el botón en segunda posición. Primer intento y estoy Gracias muerto. A Gracias a mi madre, obviamente ¿Qué más te podía esperar? No, es cierto Ok, ya, ya Seis cables Entendí, Permite. <risa> Déjame reponga de este trauma y ya. Cinco minutos, cuatro minutos okay. con cincuenta segundos Seis cables, ok Uno blanco, uno amarillo, uno rojo, uno azul oh, y dos menos Ok, ¿y si no hay cable color amarillo? Sí si hay De lo contrario, si hay exactamente un cable amarillo y hay más de un cable Sí si hay un blanco, cable blanco Ok, de lo contrario, si ¿sí no hay cables rojos, si sí, hay uno. Y de lo contrario, el cuarto campo. Si el cable nos ha cerrado. Ok, casi el mismo que el que, con el que perdimos, pero es una consola que dice una palabra. Tengo un.. pero está parpadeando el azul. ¿Qué tengo que hacer? de los cuatro botones de colores parpadean. Sí. Usando la tabla adecuada de las mostradas a continuación, pulsa el botón con el color correspondiente. El botón original parpadeará seguido de otro. Repite esta secuencia en orden usando la tabla de colores. Ahí, ahí está parpadeando el azul. No tengo ningún strike. Mm, rojo. Presiona ah, el botón rojo. Está parpadeando azul. Ok, tengo que presionar el rojo. Uh -huh. ¡No! Uh -huh. Ahora tengo un strike. Tengo un strike. Okay, ¿Verde? <risa> Ahora presiona el no, no, no, no, no. Tengo dos strikes y está parpadeando el azul. Está parpadeando el azul? Ok. ¿Y tienes dos strikes? O sea, es el rojo. <risa> el de memoria, rápido, el de memoria. No, el de memoria, abajo, abajo, abajo, el de memoria, ya me cambias aquí. Esto es muy complicado para mí. Memoria este. Ajá. Okay. Tiene 20 ver en tus celulares ¿no? los que te voy diciendo, ¿ok? También. Uno, Pulsa el botón en la misma etiqueta que pulsa en la etapa 1, o sea, el 3. Ah, listo. Botón color rojo y dice hold. Si sí, el botón es color rojo y pone hold, pulsa y, e inmediatamente suelta el botón. He hecho. Ahora en azul que dice hold. El azul que dice hold? Sí, nada, okay. Eh, si ¿sí el botón es de color azul y pone arbor, no. Si ¿Sí, me hace una batería en la bomba, sí. Y en el botón pone ritona, no. Si ¿Sí, idea de lo anterior es aplicarle, mantenga pulsado el botón y mire el apartado. Ok. La banda es amarilla. Soltar cuando el contador de tiempo tenga un 5 en cualquier posición. Ok. Espero. 7, 6. Listo, ok. Ahora el de, el de los circuitos que te dije que me di este guía. Estoy abajito del segundo círculo o sea, el de, de hasta abajo. Estoy abajito, tengo que llegar al tercero de la primera fila. De la primera columna. Llame. Voy a decir, ¿dónde sí, dime, estoy? dime, rápido, que quedan 10 segundos Ok, de la derecha No, no, estoy aquí, abajito del primer círculo del abajito? Ok, vete a... Izquierda o derecha? Derecha Derecha? Ajá Ok Y luego dos... Luego... Hacia Va. arriba, cuatro puntos, así hacia arriba, hacia arriba. Uh. Sí, ok, y luego vete dos a la izquierda okay, Ajá uno, uno hacia abajo Sí uno a la izquierda. Sí. Uno hacia arriba. Ajá. Uh -huh. Uno a la izquierda. Sí. Uno hacia arriba. Uno sí. a la derecha. Sí. Uno hacia arriba. Ajá. Dos a la izquierda. Ajá. Dos a la izquierda. Ok. Y luego de uno, 2, tres, cuatro hacia abajo. Un, uno, dos, tres, cuatro. Dos a la derecha. Y ya No, no, no, hay una no bret, no bret, Ok, vas, uno hacia abajo. Ajá. <tose> uno hacia la derecha. Sí. Y uno hacia arriba ya llegaste. Ahí está. Muy bien, memoria. <tose> Muy bien, memoria. María, pues? Ajá. ¿El de la memoria? Sí. Acuérdate de todos los números en tu celular. ¿Ok? Estaba más salido, sí. ¿verdad? La sensación. No sé. Ok, ok, dime. Okay. ok. Vas a anotando los que yo te digo, ¿ok? 3 Me okay. sale un 3. Pulse el botón en tercera posición. Es un 3. Ok. Este. Eh, según tapas, es un 4. Ok, pulse el botón en la misma posición que, que pulsa en la etapa 1 hacia el 3. Es un 1. Ok. Me sale un 4. ¿Te sale un 4 en la etapa 3? Sí. Ok, pulse el botón 4. Es un 2. Ah, el 4, no, no, no, se repite, se repite todo, se reinicia todo Es un 3 Vale, es un 3 ¿En la etapa 3? No, en la etapa 1 Ok, en la etapa 1, un 3, pulso el botón que sale con 100 Ya, 1, no Ok Me sale un... 1 ¿1? ¿Qué sale un 1? Etapa 2 1, no, etapa 2, pulso el botón que sale 3 ¿3? Ok, ¿etapa 3? ok los dos están en la misma columna de izquierda a derecha es la segunda los dos están en la misma columna de izquierda a derecha es la segunda o sea uno dos uh -huh. y está en la misma fila y es uno está arriba y otro está abajo okay, y estoy de izquierda a derecha en el 2 y de arriba hacia abajo en el 3 uh -huh. de izquierda a derecha en la 2 a la derecha, la y de arriba hacia abajo en la 3. ¿Estás ahí y vas a llegar a, donde? ¿A dónde? Llega? Hasta el lado derecho completamente. Uh -huh. de, ar de arriba hacia abajo el 4. Uh -huh. okay. En hacia el, el punto 4. De... de arriba hacia abajo. ¿Hacia la izquierda? 1 hacia la izquierda, ok. 2 arriba. Ajá. 4 a la derecha. 1, 2, 3, 4. No. ¿De uno hacia abajo? Ajá. Una hacia la derecha. Sí. Una hacia arriba. Ajá. Tres hacia abajo. Eh, no. Sí. Sí. Una hacia arriba, ¿no? hacia la derecha. Ajá. Dos hacia abajo. Ajá. Una a la izquierda. Sí. Una hacia abajo. Sí. Dos a la izquierda. Ajá. Una hacia abajo. Sí. Dos a la derecha. Una dos. Una hacia abajo. Ajá. Una a la derecha. Sí. Y una hacia arriba. Dos hacia arriba, ¿no? Dos hacia arriba. Ahí está. <risa> <¡Uf>! bueno, <vamos. risa> Ah, la complicamos. Ay, por fin, aleluya. Ya, era tiempo de que logramos hacer una wow. Y bueno, aquí vamos a dejar el gameplay de hoy Porque yeah. se alargó mucho, tuvimos oh. muchos sí, errores bastante. pero lo logramos Muchas gracias, Nada por contribuir aquí al canal No mm. peso? son 500 pesos ¿no? 500 pesos sí. okay. Y bueno, nos vemos la próxima Mando saludos a todos Y pues cuídense